Son Sofía, Paul Leer, Cantiga, Tomás arico Emilio Pita y Isabel Pintado. Mazarico, pico pico, mazarico, pico pon. No pico una ponla, la ponla una flor. Mazarico, que pica o pico verde, verde gal? Que pica o pico, pico Mazarico, pingas lugar. Mazarico, que pica o pico, pico granier de sol. ¿Qué pica el pico masarico, apona ella flor? Piquiño piqueiro, no masariqueiro. ¿Qué pica grañas? ¿Qué pica normal? ¿Qué pica repica pingas del lugar?